amigos y amigas bienvenidos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel yo soy como sabéis el vengador tóxico y antes hice dos vídeos hablando sobre el tema de aliExpress pero como la gente no se queda a ver y deciden hacer sus vídeos tan rápido tenía que hacerlo yo también rápido para contar primero qué es lo que ha pasado y ahora, segundo, las consecuencias. La respuesta, aquí la tenemos, la respuesta del Community Manager de Aliexpress. Y vamos a ver cómo le responde. Llegó la hora, después de tres horas de haber publicado lo que ha hecho. Llegó la hora, Venía a disculparme públicamente porque sé que lo que he hecho está bastante mal y merecéis que os lo cuente. Después de esto probablemente me retire de las redes por un tiempo, así que pues eso, perdón por no tener sentido del humor y estos pedazos de precios, mejor dicho, y estos pedazos de precio que no sabes ni escribir no sabes ni escribir chaval que ya, ya ya ya, intentaste si llevas tres horas viendo lo que estaban poniendo a la gente y no has borrado todavía la enorme cagada y no lo digo por la foto lo digo por lo que has hecho la enorme cagada ahora vamos a ver lo que te responde la gente esto se va a poner feo ¿Qué pasa? ¿Que ya no te dan la viagra en tu farmacia de confianza Y ahora se la compras a estos? Me encanta Siento deciros que desde que tenéis que meter el IVA Lo de estos pedazos de precios Quedó en el pasado Muy bueno también, por cierto Es que tampoco, vamos, literal muy poco profesional de su parte. Espero el responsable sea sancionado. ¿Tú qué opinas, Shrek? Vale. Eh, le respondo yo. No te rías. Te hemos echado. Sin vergüenza. No te retiras te hemos echado, te lo vuelvo a repetir no te retiras te hemos echado otro del chiringuito, ¿cuántos hay va a todos los community managers en España del mismo sitio y la gracia, ¿dónde está, payaso? te preguntan <coughs> si no encuentras la gracia es que, eres, es que te falta sentido del humor vamos a ver aquí vamos a tocar el tema este de eh, para los pipas ¿eh? que se están aprovechando ahí diciendo es que no tenéis sentido del humor no, perdona que te diga pero es que no es lo mismo ¿eh? que yo publique una cosa así para reírme de esa marca de la marca Sony o de cualquier otra marca, a que lo haga un tío random en nombre de una empresa, que por cierto, tiene, tiene relación evidentemente comercial, tanto con Nintendo, como con Xbox, como con PlayStation, Show. es decir, a la marca no le conviene tener este, este grano en el culo que le ha salido, no le conviene tener a este tipejo porque no hace gracia eso para empezar no hace gracia eh, ustedes os reiréis no os reís tanto cuando cuando se meten con vosotros ¿verdad? Ay, bueno pero como digo esto es totalmente diferente porque se trata de un community manager de una Empresa como puede ser Amazon como puede ser Wiz, como puede ser etcétera, y que se supone que trabaja para la barca no para decir que le gusta el Paris Saint Germain y que si es del Barcelona o que si es del Real Madrid que si le gusta Perico de los Palotes o si le gusta una consola o si le gusta otra consola no es su cometido no es su cometido y por mucho que digas en tu comentario de que te vas a retirar que eso lo he escuchado yo muchas veces ¿eh? de que te vas a retirar eh, se lo he escuchado a muchos community managers bueno sigamos con los comentarios que te dejan eres un pipero como lo de dentro de la caja, es decir, la mierda humor, sí humor ha sido insultando a toda una comunidad no, es que tampoco lo calificaría como humor ácido ni humor negro Es, no, hace gracias no es humor pero bueno, voy a leer entero el comentario, dice, humor sí humor ácido insultando a toda, la, a toda una comunidad, no y lo mismo si hubierais hecho eso con un mando de Playstation 5 está mal, y es mofaros de la gente habéis ganado una oleada de hate innecesaria bien dicho pero os la merecéis y sinceramente deberíais eliminar el tweet y cambiar al eh, community manager esto eh, lo escribe alguien que no sé si es eh, más de playstation o de xbox da igual porque entiende que la gravedad no es ya solamente que insulte a toda una comunidad ya vemos las respuestas que te están dando te están dando una una somanta de palos jódete han insultado a tu maquinita esto es lo que querías ¿no? que hubiera guerra de consolas el community manager lo que ha hecho es una guerra de consolas, estaba aburrido se ha levantado aburrido y ha dicho ¿con quién me meto? con los de Xbox venga ya ¿en serio? ¿y te crees que con un simple... con un simple... ¿llegó la hora? como más de... tres horas después... de haber publicado... como más de tres horas ya... después de haber publicado esto... esta mierda... que vemos aquí... ¿eh? va y sueltas esta otra mierda... en la que dices... Llegó la hora, venía a disculparme públicamente porque sé lo que ha hecho, sé que lo que he hecho está bastante mal y merecéis que os lo cuente, que nos cuentes que, que eres un pipero de mierda, que eres un hater de xbox y que por eso haces eso, ese tipo de humor, vale, pero hazlo desde tu cuenta de Twitter, no desde la cuenta oficial de Aliexpress. Y por cierto, sigues, después de esto probablemente me retire, no, no, después de esto probablemente te echen a patadas, y con justa razón, ¿eh? y con justa razón, probablemente me retire de las redes por un tiempo, sí, un tiempo prudencial, que te crezca la barba, el pelo, que ya no parezcas tú, así que pues eso, así que pues eso,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 sentido del humor y estos pedazos pedazos de precios o sea, todavía todavía crees que tiene sentido del humor vamos a ver cuánto te dura el sentido del humor porque ya estás diciendo de que te vas a retirar espero que para siempre forever Y nada amigos, esto es la prácticamente la última parte de, de esta mini telenovela con este estúpido community manager. Así que eh, bueno, pues yo me quedo con esta. Eh, con estos con, con estas frases. Siento deciros que desde que tenéis que meter el IVA, los de lo de estos pedazos de precios quedó en el pasado y este por ejemplo de Kaiser, muy poco profesional de su parte espero al responsable sea sancionado ¿tú qué opinas? Todas esas cosas. porque lo llevas haciendo ya varios, varios días metiendo cosillas propias haciendo de tu cuenta de, de, de Aliexpress como algo Tuyo, que no lo es. Y ahora te metes con toda una marca, con toda una marca y con toda una comunidad. Y tienes los santos bemoles, lo tienen los santos cojones, hay que decir, lo tienen los santos cojones de sinvergüenza. ...de decir lo que has dicho... ...porque no no hay otra manera de... ...de, de justificar lo que has dicho... ...¿vale?... ¿Mm? ...no no hay manera de, de cogerlo... ...no hay manera... ...por mucho que lo mires ...no hay manera de coger... ...perdón, parece que lo hemos mandado... ...a equipo... ¿eh? ...llegó la hora... ...venía a disculparme... ...como digo... Más de tres horas después. Publicaste el tweet hace siete horas. Hace siete horas que no has dicho nada. Y sigue sin decir nada porque sería entrar otra vez en un bucle, exactamente como ahora vemos que tan hecho. ...que ya van por los 130... ...van subiendo, van subiendo... ...130 comentarios... Eh, ...muchos de ellos... ...mandándote... ...bien lejos... ...pero bien lejos... ...yo entre ellos... ¿m? ...de hecho ni, ni... ...ni chistes, ni leches... ...encima de todo tiene... ...dices... ...así que pues eso... Perdón por tener sentido del humor y estos pedazos de precio. Sin oír. Entendido. No. Usted no aprende, ¿verdad? tú no aprendes no aprendes no aprendes está claro que no aprendes hasta que Aliexpress no te eche y demuestre que te ha echado y por supuesto pida disculpas pero no estas disculpas en las que encima de todo dice, es que no habéis entendido el chiste vete a la puta mierda que no hemos entendido el chiste queremos que dimitas no hay vuelta atrás hasta la próxima amigos